Saludos a todos y bienvenidos a este video tutorial de khm.org en el cual se va a hacer el cálculo de los datos de equilibrio del sistema bien cero y tolueno a una atmósfera de presión. Primero se van a seleccionar los componentes, se añado un nuevo paquete, nuevo, datos de equilibrio, el modelo SRK, debido a que todos los componentes son hidrocarburos. El benceno y el tolueno, okay. asignamos el paquete de propiedades, a continuación se selecciona la unidad de separación, se sí, dibujan las corrientes de entrada De salida de vapor y la de salida del líquido. Para poner las condiciones de entrada es una atmósfera 25 grados y 0,5 de cada componente. En este caso igual lo que pongamos ya que se va a realizar un estudio variando la fracción molar. 100 moles por segundo si queremos cambiar estas unidades se realiza aquí en preferencias ahora están las unidades del sistema internacional y se pueden poner la que quieras en el anterior caso lo habíamos cambiado directamente desde aquí en el anterior video tutorial y ahora ya es, directamente se ha cambiado aquí. Para poner las condiciones del flash va a ir a la presión constante, 25. Y como se va a calcular los dos de equilibrio con el método de la temperatura de burbuja, la fracción de vapor va a ser igual a cero. Se resuelve el flash y ahora se va a realizar un estudio paramétrico en el cual se va a ir variando de la corriente de entrada los moles de benceno. Desde 0 hasta 100 con 10 intervalos. Y queremos saber tanto la temperatura como la fracción molar de benceno y de tolueno en, en la corriente 3. Perdón. Aquí. Saber la temperatura, la fracción molar de benceno y de tolueno. y obtenemos las temperaturas, tanto de burbuja y de rocío, que sean la cada extremo, y los datos de equilibrio. Para representar estos datos de equilibrio, nos volvemos al diagrama de flujo. Podemos representar eh, la composición, por ejemplo, del benceno en función de la temperatura. Queremos la corriente 3. En este gráfico podemos cambiar los ejes. Por ejemplo, aquí vamos a poner como superior 0 0 0,1, 0,01. En este caso vamos a decir que el último sea 112 grados. Para introducir este gráfico dentro de Diagrama de Flujo se puede introducir así. Podemos tener aquí, así si variamos algún dato de aquí dentro, podemos verlo reflejado en la gráfica. También podemos insertar aquí una tabla que nos vaya diciendo los resultados. Vamos a introducir las tres corrientes y vamos a poner que nos diga la presión, temperatura, el flujo y la composición. En este caso como sabemos que la presión es constante, vamos a eliminarla. Y aquí tenemos nuestra tabla con nuestros resultados en este caso. Los resultados obtenidos se pueden seleccionar y pegar en una hoja como se observa en esta página. Muchas gracias por la atención. Puedes visitarnos en la página de ktm.org y si tienes cualquier pregunta no dudes en escribirnos a infarroba.org.